Sandra Barrocal Ay. afirma tiene video íntimo de Verónica Batista. Sandra Barrocal confiesa que tiene videos íntimos de esta señorita, pero opta por no hacerlos públicos por no causarle daño. Ajá. Todo esto surge luego que Batista afirmara que Crazy es picaflor y que a ella la ha enamorado. Eso lo insinuó Verónica. La tenemos la declaración. Sí, sí, sí, sí, no. Claro que Vamos sí. A, otra vez vuelve el tema de las eh, los amoríos, supuestos amoríos de Crazy Design, vamos a verlo ok, uh. esto es como una novela para ponerlo en contexto, ¿no? supuestamente el molesto de Sandra es que ella afirmó de que Crazy es un picaflor y que Crazy le ha escrito a ella, era insinuada, entonces ese es el pique de Sandra eh, dos cosas, la primera sea cierto de que Crazy le haya escrito que haya pasado comúnmente pasa en los artistas siempre eso no es la primera vez que hablaban de Crazy que estaba con una muchacha porque siempre hace ese pleito y Sandra siempre sale a, a cuidarle a defenderlo en esa parte eh, no es la manera de Sandra Sandra debería como acercarse a ella Sandra es madre de cuatro niños ¿Tú crees? sí, yo creo que ella debió de acercarse a ella y decirle de frente, como ella dice de frente, porque ya <risa> lo digo en ahí, porque tú no vienes de frente y me lo dices? Pues de frente usted va a decirle acerca a esa Verónica, yo no sé quién es, se le hace que dice, mira, por favor, eh, no hable de mi esposa de esta manera, esto, esto, esto y lo otro. No decir, yo tengo tal cosa tuya, yo tengo tal que es ello que, como provocando o pagando con la misma moneda o rebajándose al nivel de la otra persona. Yo siempre he dicho que mujeres así, ya de familia, con hijos, tienen que saber manejar las situaciones. Como tú mencionabas, dejar a veces el pique o el barrio, como dicen, atrás. ...y saber comportarse, no ser como la otra... ...si la otra está difamando y tú te aseguras de que tu esposo no es así... ...usted va como una mujer que usted empodera... ...y va y se le para de frente... ...y ahora dímelo de frente... ...y se llama prueba de que de verdad mi marido a ti te está escribiendo... Siempre y llanamente, no hay por qué insinuar... ...decir yo tengo esto tu, tuyo, tengo un video tuyo... ...y yo lo voy publicando, lo publico por esto... ...como que diciendo... ...como que tú no eres lo mejor... ...que yo aquí te puedo acabar, de si de ...y eso o se ve es muy feo en la mujer... ...esa parte... ...y Sandra que es una persona que ha adquirido experiencia como mencionaba, que no hay ni una ni dos ni tres de las polémicas que han habido con Crazy, de que ha estado con otra o Sandra con otro y todo eso, tiene que llegar a un punto de saber equilibrar lo personal con lo laboral. Entonces, en su trabajo, que eso, de, donde estaba en directo al show y todo eso, de evitar los problemas que tenga con su pareja, de seguirlo fomentando en eso a través de esa plataforma, sino de hablarlo privado, pero le está más leña al fuego. Entonces ahorita Verónica le responde. ¿Y ella qué va a hacer? Se van a quedar a, a la galleta ahorita en directo al show, se lo moño, como que son dos muchachas del colegio. Cuando son mujeres ya maduras que tienen que dejar su bochinche de muchachos y ya. Simple y llanamente. Yo lo encuentro bastante mal de ambas formas también. Tampoco Verónica tiene que estar hablando. Si él escribió, amén, ya. No tienes que decir lo que te escribió ya. Y si te molesta... Y tú quieres que el público lo sepa, de que está te te escribiendo, ve y díselo a Sandra, mire, Mario, tú ya me está escribiendo, ah, hago, contrólalo. No, porque, porque le gusta el sonido y que le llamo la atención por eso. Porque <risa> le dio la gana de decirlo. Porque si usted está molesto, si usted quiere ayudar a esa persona y comentarlo, usted va a decirlo, dice directamente, mándele un DM, enséñenselo. Simple y llanamente, no hay por qué decirlo en vivo. Si a ti te está escribiendo, por ejemplo, y pinto que tengo una novia, te escriba una tú vas a decir, es que pinto una novia, tú ya me estás escribiendo. No que decirlo, ni nada, eso Exactamente, usted hace eso, entonces eso es lo que él, ella tiene que entender no todo se publica, a veces para llamar la atención y no son ni uno ni dos estaba hablando de Caro Brito y Vital y ahora de Yado. ¿quién sigue? Mira yo voy con lo que dice en parte Verónica Batista que es una comunicadora nueva en Santo Domingo que ella tiene la capacidad de debatir cualquier tema profesionalmente para mí la tuyo ahí a, a, a Sandra sí. Bejrocal. Yo no vamos, vamos a debatir profesionalmente sí. en cualquier área. Ella estuvo mal en decir que, que, que insinuar, no decir insinuar. Que Crazy le escribía. ¿Tú entiendes? Eso está mal. Pero Sandra Bejrocal se ve más barrial allí. diciendo lo que le dijo a esa muchacha. Sí. Si usted cogió el gancho, eh, la insinuación a usted le sirvió, usted la llama, o se junta con ella, mira, corazón, que sea la última vez que usted eh, eh, hable de mi familia, de mi esposo, en el aire. Pero para mí, yo he sacado el sitio, eh, esto es, entre los dos programas, eh, un sonido. Mm. Mira, Sandra Barroca está en el directo al show en Santiago, sabe que ahí está Wilson Swift, un saludo para ellos. Yo creo que esto es más un sonido para que la, o sea dé un chismecito y la gente vaya a buscarlo a YouTube, lo que dijo Fulana. Pero yo creo que de parte de Sandra ya ese tiempo pasó para ella. Pues ya, ya, está en posca y esto con lo otro. Pero la muchacha le, le habló lo que tenía que hablar. Vamos a debatir profesionalmente un micrófono. Si tú eres tan dura, no hice a lo personal. ¿Me entiendes por qué? Tiene familia, tiene hermana no diga que, que hay que darle puntos en tal lado, olvídese de eso, eso es como feo. Sí. Sea quien sea, no le, no le dé con la misma moneda a nadie. Usted ahora está hablando de mí, yo la jalo capítulo. Ahora usted no entiende, ya cuando Dios lo jale, vamos. No, ya hay diferente. Ya hay problema. ¿Tú me entiendes? Entonces, <risa> Ay Dios <estoy> mío. Está increíble, Dios <risa> mío, este muchacho.